Cualquier sociedad ahora en el mundo es muy difícil de saber lo que va a pasar, ¿no? Ahora es evidente que, si, si estamos hablando de Europa, hay algo clarísimo, que es Europa es vieja. A Europa le falta juventud actualmente. Europa no está follando lo suficiente, no sé, pero, pero falta, falta juventud. Y esa juventud está en África, está en, en, en muchos otros países. Y, y ahí está también la gran hipocresía actualmente de, de los políticos en plaza actualmente en Europa. Que luchan contra la inmigración, que tratan, intentan bloquear Europa y hacer de, de Europa un castillo hermético. ¿Qué quieren? ¿Un castillo de viejos? La esperanza y el futuro es la juventud. Esa, esta juventud actualmente, científicamente, no está en Europa está afuera. Entonces el mestizaje es algo muy importante y, y es algo totalmente necesario para todo. Que paren, los, uh, que paren los políticos de ser hipócritas y todo irá mejor.